Con un mensaje de esperanza, nuestro programa de hoy presenta la historia de pacientes que padecen de artritis reumatoide y conoceremos los retos a los que se enfrentan, así como su espíritu de lucha para que esta afección no limite su estilo de vida. Por ello hablaremos con profesionales que atienden a estos pacientes y apoyan la educación y empoderamiento, como es el caso de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, la Fundación FER, dando esperanza a estos pacientes y no permitiendo que se sientan frustrados o solo sin la información correcta para manejar esta condición crónica. Soy el doctor Oscar Soto Raíces y estamos listos para hacerle frente a los factores de riesgo de una de las principales enfermedades crónicas en la actualidad. Acompáñanos a conocer alguna de estas interesantes historias que hoy visibilizamos mientras vemos una radiografía de los signos y síntomas de esta enfermedad autoinmune en Puerto Rico. Mi nombre es Belia Martínez Díaz. Soy paciente de artritis reumatoide y tengo 70 años. Mi condición eh, me la diagnosticaron a los 54 años. Mi reacción fue de asombro. Estaba falta de educación. Dejé de trabajar, dejé de, de cuidarme yo. En ese momento entonces abrí los ojos y dije ya es hora de que yo tome control de mi vida. Actualmente llevo 8 años consecutivos haciendo ejercicio diariamente. Les recomiendo a otros pacientes que tienen mi condición que se mantengan en movimiento. Edúcate. Mientras más te eduques, más control tienes de tu condición. La artritis reumatoide es una condición crónica inflamatoria de la que podríamos hablar muchas cosas, pero quizás lo más importante en primera instancia para tratar a esta enfermedad es comprender cuál es su origen. ¿Dónde comienza este padecimiento? La respuesta está en nuestro sistema inmune. Ciertamente es importante entender primero que el sistema autoinmune es un conjunto de células, no es un órgano, ¿verdad? Como vemos otros sistemas, sino que son, podemos explicarlo como un batallón de células que está en muchas partes en el cuerpo, incluyendo células de, como glóbulos, leucocitos, fagocitos, linfocitos, que van a estar a su vez eh, liberando cosas como proteínas, y van a estar en muchos tejidos o órganos distintos en el cuerpo, como en el timo, en el vaso, en los nódulos linfáticos, y esas células van a estar recorriendo todo el, el sistema, porque la función del sistema inmune ciertamente es eh, estar pendientes de lo que es extraño a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un virus, una bacteria, estas células del sistema inmune, lo primero que van a hacer es tratar ...de identificar lo que llamamos un antígeno... ...que en este caso una vez más podría ser un virus, una bacteria... ...en el caso de la artritis reumatoide podría ser nicotina... ...podría ser algo que consumimos... Eh, ...o podría ser algo en el ambiente... El, ...estas células tienen la capacidad entonces de... ...poder reconocer lo que no es nuestro... ...y tratar de neutralizarlo... ...para hacer eso entonces... ...tratan de reclutar otras células... ...como los, los linfocitos B... ...los linfocitos T... ...que es lo que vemos acá... Y estas células van a tratar de contribuir para que esa neutralización se dé y que se pueda terminar ese proceso autoinmune o ese proceso inmune que es lo que causa inflamación, ¿verdad? Esa inflamación usualmente se resuelve por sí misma porque hay otras células del, del cuerpo que van a decirle a ese sistema inmune, detente. En ese proceso donde se están ocurriendo la activación de células y se están liberando proteínas es donde ocurre esa inflamación que se traduce a veces en hinchazón, en malestar, en esos síntomas que uno tiene. Por ejemplo, piensen como cuando uno tiene el catarro, una gripe, gripe, eh, gripe simple, debo decir. Sin embargo, en un problema autoinmune, estas células pierden la capacidad de regularse y esa inflamación persiste, se vuelve una, en un proceso crónico que entonces va a afectar los tejidos donde haya esa inflamación. En el caso de la artritis reumatoide, las articulaciones, más que nada, las articulaciones pequeñas, pero también otros órganos como el pulmón, el corazón. Y es importante entonces entender que ese antígeno no sabemos exactamente lo que es cuando hablamos de artritis reumatoide, pero sabemos que muchas cosas pueden eh, activar el sistema inmune, por eso hablamos de factores de riesgo, cosas como eh, el sexo o el género, porque sabemos entonces que las mujeres son más propensas a tener esta condición que los hombres. La edad, vemos que la incidencia mayor es en la, en la mediana edad. Antecedentes familiares, porque sabemos que existe una genética que predispone a esta condición. Cosas como, aquí menciona el tabaquismo, porque se ha encontrado que la nicotina... Ciertamente puede ser uno de, estos, de esos antígenos que, que provocan al sistema inmune, que actúan como un detonante para que se pierda esa, esa, esa regulación y se convierta en esa inflamación persistente. Y sobrepeso también lo hablamos porque las células, especialmente del abdomen, las células de grasa, a veces tienen propiedades inflamatorias. Lo cierto es que la artritis reumatoide es un problema cada vez más relevante en nuestra isla y pese a que existen diversas formas de tratamiento, es importante entender cómo el sistema inmune causa esta enfermedad, ya que es un factor clave para ofrecer un diagnóstico temprano. Por eso aquí nuestro compañero periodista Sergio Ortiz ha preparado un interesante video reportaje sobre algunos de los signos y síntomas que usted puede experimentar si padece artritis reumatoide. Adelante Sergio. Saludos, estos son los signos de alerta para un diagnóstico oportuno de la artritis reumatoide. Entre los tipos de enfermedades reumatológicas, este tipo de artritis suele causar algunos signos que la diferencian de las demás, tales como dolor, hinchazón, rigidez por periodos de tiempo prolongados y reducción en el rango de movimiento en las articulaciones que impiden que estas funcionen correctamente. Recuerde que esta enfermedad suele afectar a varias partes del cuerpo, incluidos los cartílagos, los huesos, los tendones y los Además, también suelen presentarse manifestaciones extraarticulares, como fiebre, fatiga e infecciones. A su vez, afectaciones pulmonares, neuromusculares, manifestaciones cardíacas y a nivel oftalmológico. Ahora pasamos al estudio principal con nuestro experto en salud, el doctor Oscar Soto Raíces. Ahora llegó el momento de presentar a nuestras primeras invitadas. La doctora Paloma Alejandro Silva, respetable, distinguida reumatóloga con amplia experiencia en el tratamiento de enfermedades reumáticas, previamente catedrática de la Universidad de Georgetown en la Escuela de Medicina y actualmente reumatóloga y colega mía del día a día en Mindful Rheumatics Medical Research Group, pero también para complementar la presencia de la colega quisimos traer a una paciente, una paciente que tiene optimismo y que es importante eh, transmitir ese optimismo para para poder vivir con una condición como esta. Ella se llama Dangeli y Nicole Quiñones. Bienvenidas ambas. Gracias por la invitación. Y doctora, me gustaría empezar eh, discutiendo un poquito para que la gente que nos escucha y que nos ve puedan entender lo que es la artritis reumatoide. ¿Cómo llevamos ese diagnóstico? Sí, eh, y es una pregunta que siempre me, me hacen todos los días y hay que siempre buscar las palabras simples para que el paciente entienda ya que es una condición sumamente a veces complicada para, para explicar. Eh, es una condición inflamatoria autoinmune, que es donde el sistema inmune eh, reconoce tus articulaciones como si fuera un virus, una bacteria, las empieza a atacar y eso crea inflamación y destrucción. El diagnóstico realmente, como yo siempre digo, al final del día es un diagnóstico clínico, eh, pero sí, tenemos pruebas de sangre y pruebas de eh, radiología como son MRIs y placas radiográficas eh, convencionales, lo cual nos ayuda a complementar el diagnóstico con el examen físico y así poder llegar al, al diagnóstico que es lo que el paciente quiere. Y, y Sergio nos explicaba antes en el video eh, cómo los signos y síntomas como hinchazón, dolor, sí. las articulaciones... Quizás podríamos expandir un poquito para que la gente entienda que las articulaciones afectadas mayormente son articulaciones pequeñas. Pues siempre, eh. sí, exacto, siempre aprendemos que las articulaciones más afectadas son las articulaciones distales, pequeñas de las manos, de los pies. Eh, usualmente tiende a ser simétrico, o sea, si tienes un dolor, inflamación en una mano la vas a tener en la otra. Eh, y hay ciertas áreas que son afectadas comúnmente por la condición comparado con otros tipos de artritis, porque como sabemos la artritis reumatoidea no es la única. Usualmente son las muñecas, los nudillos de las manos, este, los pies, los tobillos. Y además, a, a, a, a, a, a, a, a medida que pasa el tiempo, puede afectar eh, áreas más, más susceptibles como las rodillas, las caderas y los hombros. Eh, y eso es importante saberlo porque muchas veces el paciente se confunde y no sabe, bueno, eh, qué tipo de artritis tengo, qué me duele eh, y qué es dolor, qué es inflamación. Inflamación es eh, calor. Eh, hinchazón y que duela, que es muy importante. Enrojecimiento, sí, pues por, porque siempre te llega un paciente todos los días y me tengo todo inflamado, pero qué, ¿a qué tú te refieres por inflamación? Sí, otro que los pacientes pueden tener también rigidez en la mañana. Exacto, se me olvidó por comentar eh. eso, gracias. <risa> eh, rigidez en la mañana, lo cual es una, un tipo de rigidez que te puede durar más de una hora y ese tiempo es clave, eh, pues porque sí es normal eh, tener rigidez todas las mañanas, pero usualmente no te va a durar más de media hora. Si te dura más de una hora, dos horas a mitad del día, pues ya sabemos que hay un problema en la articulación. Y ahí, eh, entrando ya en, esa, en, lo, la, en la diferencia entre la rigidez de artritis reumatoide, que es una artritis inflamatoria versus otros tipos de artritis, ahí podremos quizás eh, hablar un poco sobre cómo diferenciamos la artritis reumatoide de la osteoartritis, siendo la osteoartritis quizás la artritis, ciertamente la artritis más común que existe. Sí, eso es algo que es muy importante porque pues, hay mucha desinformación. Yo pienso que lo más importante es saber que la osteoartritis es una condición de degeneración de la articulación, de daño al artílago, que viene después viene a raíz de la edad o del uso y desuso, como yo le, le, le llamo, o de movimientos repetitivos, y es común, pues, el ser humano no está hecho para durar 100 años bien durado, eh, así que es un proceso normal del envejecimiento. La artritis reumatoide, a, al contrario de eso, es una condición de inflamación, de erosión a la articulación, donde las articulaciones pierden la movilidad, y es una condición autoinmune, donde el sistema inmune te está atacando a ti mismo, que no es lo mismo que osteoartritis, que realmente es eh, el, el desgaste, porque no hay otra palabra, de la coyuntura. Y eso es importante que la gente lo, lo entienda, primero para que entiendan quizás la, la diferencia que existe cuando explicaba anteriormente el grupo de edad, verdad porque la artritis reumatoide ocurre más en gente joven y gente con, de mediana edad, y, y por eso tenemos aquí a, a este ejemplo de eh, D'Angeli, que es una, una, una muchacha joven que padece de la condición y es importante entonces entender eso, porque primero porque ocurre un grupo distinto de gente y segundo porque es una, una artritis potencialmente mucho más agresiva que puede destruir la, los tejidos porque esa inflamación autoinmune destruye los tejidos, lo que se traduce en deformidad de las articulaciones y eventualmente en pérdida de, de, de movilidad y de función, que es lo que queremos evitar hoy en día con el, con el tratamiento. Y quizás este es el momento perfecto para preguntarle a D'Angeli sobre, sobre la, cómo, cómo fue ese diagnóstico, cuáles fueron los, tus síntomas iniciales y cómo eh, se dio ese proceso hasta que llegaste a tener el diagnóstico correcto. Doctora, a mí me lo diagnosticaron hace 8 años, yo tenía 26 añitos, en ese momento dado, este, yo trabajaba en un gimnasio que teníamos que usar tacos dentro del gimnasio eh, y yo, yo entrenaba y yo empecé a tener problemas en una rodilla y en una mano. En ese momento yo pensaba que era que me había lastimado o me estaba lastimando haciendo ejercicio, este, pero sí empecé a notar que subiendo las escaleras en tacos empecé a tener este, obviamente pues dificultad. Así que realmente no les voy a mentir, tal tardé un año entero... En ir al médico, mi mamá me decía desde el principio me dijo y nadie en mi familia padece de artritis reumatoidea aún, pero desde el principio me dijo Daniel y tú padeces de artritis reumatoidea. O sea, yo te veo las manos hinchadas, eso no es normal, tienes que ir a verificarte. Fui a un internista al año <ríe> y cuando fui al internista yo esperé tanto que mucha gente me dice, a mí no me sale de primera o no me salió de la primera este, vez que me hicieron los análisis. Y desde el primer análisis, yo salí con la condición bien plasmada. Eh, el set rey estaba en 83 en ese momento dado, que lo ponen como el nivel de inflamación para que la gente pueda entender. Uh -huh. este Y eventualmente, luego de ir al internista, al mes me quedé de cama, sin caminar. Así estuve, yo creo que como siete meses. Este, obviamente lo cuento y se me quiebra la voz porque fue un momento bien difícil. A los 26 añitos, que uno pues, está tan activo, yo siempre desde chiquita bailaba, yo jugaba voleibol y hacía mil deportes, yo tuve que dejarlo todo por obviamente pues, en la condición. No, no es hasta que llego a un biológico, que obviamente, ¿verdad? Pues tratándome con mi primer este, eh, doctor, entonces es que empiezo a mejorar. ¿Cuánto tiempo te tomó desde, desde el inicio hasta que llegaste al reumatólogo? Bueno, desde que me empezaron los síntomas, yo fui irresponsable, pero yo siempre le digo a todo el mundo, si tienes algo, corre, porque a mí, me gracias a que esperé tanto, tuvieron que hacerme un reemplazo de rodillas, porque fue por ahí que me empezó. Y todos los doctores siempre dicen, si hubiese venido a tiempo, maybe no se tuviese dañado tanto esa articulación, porque tuviésemos tratado la condición a tiempo. Eh, pero yo creo que fue desde que me empezaron los síntomas hasta que yo pude estar, sentirme mejor fue alrededor de dos años. Okay. Y, esa, y esa historia, para la gente que, que nos escucha y que nos ve, no es una historia eh, poco usual, es bastante común porque la gente, eh, todo ser humano cuando se enfrenta a una, a una condición crónica como esta, eh, que cam te cambia la vida por completo, especialmente en personas jóvenes, esto es bien común, esa etapa, ese, esa aceptación del diagnóstico, uno a veces sin tener el diagnóstico ya, ya, eh, uno no quiere llegar al diagnóstico porque uno quiere negarlo, y eso es, es bastante común, eh, y es parte de, de, de nuestra naturaleza humana, pero es importante eh, eh, oír a D'Angeli y entender estas historias para tratar de no caer en ese mismo eh, proceso, o que ese proceso, porque ese proceso es normal, pero que tratar de que sea lo más corto posible para evitar verdad, que se dañen las articulaciones y tener verdad, que buscar un reemplazo, ese tipo de cosas. Aún así, aún así es importante en cualquier etapa donde se encuentre el paciente, buscar ayuda, porque siempre, y yo creo que, que D'Angeli también nos puede hablar un poco de eso, no importa cuándo uno empiece, siempre uno puede... Hay, ...buscar la remisión y detener el proceso... ...porque lo que le pasó a, a Daniel en las rodillas... ...puede pasar en, en muchas otras articulaciones también. Pues mira, yo tengo una historia bien que quería contarla... ...y yo creo que Paloma lo sabe desde el principio... ...yo se lo dije, de la importancia que es este encontrar un doctor... ...que realmente entienda la condición... ...porque este yo creo que eso es factor clave... ...y yo lo puse en mis redes la otra vez en mi red social... Eh, porque sí, yo pas yo creo que yo he pasado por más de 10 doctores. <risa> yo no te voy a pegar. Y el primer doctor que yo fui, y esto yo lo quiero contar ¿verdad? como una experiencia, el primer doctor que yo fui, que fue recomendado por eh, la, ¿verdad? un plan de salud, eh, mm -hmm. me dice, a los 26 años, me dice, tú tienes reumatoidea. yo entiendo que tú tienes que dejar tu trabajo, ver si puedes aplicar para el Seguro Social eh, y tirarte a descansar a mis 26 años. Que yo salí, yo tengo un video en mi red hablando de eso, yo salí de mi casa del, del doctor, llegué a mi casa llorando a contarle a mi mamá, yo no quiero tener esto. Como tú dices, o sea, a mis 26 años que una persona me diga, tú no vas a tener ya calidad de vida porque literalmente fue lo que me dijo en otras palabras, tú no vas a tener calidad de vida eh, tienes que resignarte a que tienes esta condición y bregar con lo que hay. Y yo, bueno, llegué a mi casa destruida, mi mamá pues obviamente me da terapia, ¿verdad? Este, y es el momento en que yo digo, ¿sabes qué? No, esta condición a mí no me va a definir, que es lo que yo le digo todo el tiempo a Paloma, esta condición a mí no me va a definir, si sí la tengo, pero yo voy a trabajar con lo que haya, yo voy a trabajar y buscar todo lo que más yo pueda, ¿verdad? Este, para mejorar mi salud y tener una vida normal. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios... Sí tengo mis momentos donde obviamente la condición este eh, se vuelve los síntomas mucho más fuertes. Me ha pasado por la pandemia, me pasó por el estrés y ahí fue que llegué a Paloma. Pero trato siempre de buscar la manera de estar ya bien o de encontrar qué me puede hacer sentir mejor y tener una vida normal. Y eso, eso es importante sí. saberlo y y lo y, y es muy muy lindo ver eh, eh, que, que esa relación médico-paciente ha hecho que, que renueven las energías y la, y la actitud positiva, sí. verdad? porque eso, eso es bien importante en, en, en, en pacientes que tienen enfermedades crónicas, porque la relación que se establece con el médico es una que, claro. que dura mucho y que es muy importante. No tenemos mucho tiempo para este segmento ya, las vamos a traer en el próximo segmento, porque <risa> quiero que sigamos hablando un poquito de la relación de ustedes, porque la conozco un poco ya de antemano y sé que es una relación muy bonita. Así que le agradecemos a la doctora, eh, y a Danjali por su valiosa in eh, intervención. Quédense con nosotros porque al regreso van a conocer sobre qué tipo de dieta, qué alimentos son los recomendados para tratar y para ayudar en el tratamiento efectivo de su artritis reumatoide. Regresamos de nuevo con un tema esencial para los pacientes que padecen de artritis reumatoide, ya que representa una gran parte el acompañamiento y tratamiento médico de esta enfermedad. La alimentación es por eso que nos acompaña la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista, para hablar de la importancia de la alimentación sana, los alimentos antiinflamatorios que más se recomiendan para este tipo de artritis y la terapia médico-nutricional necesaria para tratar esta condición eh, con una buena rutina de alimentación, eh, especialmente para la artritis reumatoide. Primero, hablemos sobre la alimentación, qué tipo de dieta eh, licenciada se recomienda para los pacientes que tienen alguna condición reumática y en especial hoy que hablamos de artritis eh, reumatoide. Sí, doctor. Nosotros principalmente nos enfocamos en lo que es una dieta antiinflamatoria, como usted muy bien mencionó. Nos dejamos llevar mucho por lo que son las recomendaciones de una dieta mediterránea y es porque la misma se enfoca en lo que es un alto consumo de frutas, vegetales, cereales íntegros y se limita quizás en esos alimentos que pudiesen generarnos procesos de inflamación. Y dentro, dentro de esos alimentos, quizás, ¿cuáles son los alimentos más importantes que los pacientes quizás puedan tener en mente cuando van a preparar sus comidas? Sí, dentro de esos alimentos nos enfocamos también en lo que son ciertas vitaminas que queremos también mencionar, que es lo que es la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. Y es porque estas vitaminas principalmente son unos potenciales antioxidantes y también nos ayudan en estos procesos antiinflamatorios. Dentro de esos alimentos, principalmente, por ejemplo, lo que es la vitamina A, y lo estamos viendo aquí presente, tenemos lo que son los, los vegetales y las frutas que son anaranjadas o rojas. Ahí tenemos, por pues ejemplo, y para, las. Y para los y perdona que, que interrumpa, licenciada, pero para los que nos están viendo, aquí en la mesa van a ver una serie de alimentos que, que, que la licenciada nos va a estar demostrando claro. para que vean precisamente algunos ejemplos de las cosas que se pueden consumir y su valor nutritivo, no ¿verdad? Y cómo pueden eh, ayudar de forma positiva, ¿verdad?, a, a la inflamación. Y no solamente para artritis reumatoidea, sino cual, muchas otras condiciones eh, reumáticas y, y donde la inflamación es parte importante de ese proceso, ¿verdad? Sí, y algo bien importante y es que estos antioxidantes ayudan en esa regeneración, ayuda también a combatir quizás esa esos, ¿verdad? esas dificultades o esos dolores a nivel de tejido que pudiese presentar el paciente. Dentro de, de estas vitaminas o dentro de estas recomendaciones, tenemos lo que es la vitamina A, eh, ahí tenemos todo lo que es anaranjado, lo que es rojo, tenemos por ejemplo acá. lo que es la zanahoria, Ajá. tenemos lo que es el mango, tenemos lo que es la papaya, eh, de igual manera también las espinacas, aunque no son anaranjadas ni rojas, también nos aportan vitamina A. Dentro de los alimentos pues también está lo que es la vitamina E, que también es un potencial antioxidante, ahí tenemos principalmente lo que son los aceites eh, de origen vegetal, tenemos también lo que son las espinacas, eh, tenemos la vitamina C, la vitamina C pues también es un antioxidante, antiinflamatorio y también nos refuerza, nos ayuda en nuestro sistema inmunológico, ahí tenemos lo que son los cítricos, tenemos lo que son las blueberries eh, y tenemos la vitamina D. La vitamina D pues también ayuda con esa rigidez, también ayuda en esa regeneración de tejido, también es antiinflamatoria. Así que vamos entonces a hablar un poquito de esos alimentos y cómo ah. podemos hacer esas combinaciones. Aquí tenemos por ejemplo un ejemplo eh, de diferentes, cómo podemos combinar las frutas, los vegetales, ya sea en un batido o ya sea quizás en algún desayuno. Todos lo que son los berries, ya sean las blueberries, raspberries, las fresas, eh, son altas en fitoquímicos, en nutrientes, en antioxidantes que pues, nos ayudan en la regeneración de tejido y también en estos procesos de inflamación. Tenemos las espinacas que hablamos que son ricas en vitamina E. La mantequilla de nuez, ya sea de almendras o ya sea de maní, también nos aportan vitamina E. Es bien importante que cuando vayamos a comprar estas mantequillas de nueces... Lo que, está, lo que, lo que están viendo acá, ¿verdad? Sí, si es bien importante uh -huh. que nos enfoquemos en que el ingrediente sea solito la nuez, porque a veces se combinan con otros ingredientes o a veces pudiese tener presencia de ácidos grasos trans y eso pues nos puede generar procesos de inflamación. Tenemos. es, que el, es importante leer siempre esas etiquetas. Las etiquetas, etiquetas si vemos en esos ingredientes que dice aceite parcialmente hidrogenado, eso significa que hay presencia de grasas trans y pues el beneficio de antiinflamatorio pues se, se cancela, como diría uno. Correcto. Tenemos lo que es el lácteo, ¿verdad? Tratamos de limitar dentro de la dieta antiinflamatoria, tratamos de limitar el consumo de los lácteos. Si usted opta por leche de origen de vaca, pues pudiese utilizar la que es libre de lactosa y sin grasa. Si usted utiliza la leche de algún tipo de bebida, ya sea de almendra, eh, tratamos de enfocarnos en las que no sean azucaradas y siempre verificar que esté fortificada con calcio y con vitamina D, que eso es bien importante. Dentro de todos estos alimentos pudiésemos incorporarlos, ya sea en un batido, ya sea pues quizás en un yogur con frutas, eh, podemos utilizar especias como tenemos el cayenne pepper y la canela, que pues también se reconocen como propiedades antioxidantes y también antiinflamatorias. Así que esto pudiese ser un desayuno, pudiese ser es parte de una merienda dentro de, de nuestra alimentación. Es una comida realmente bastante completa aquí y lo que la gente eh, quizás eh, tiene que tener en, en, en cuenta es que este plato lo preparó la, la licenciada para que vean los, los ingredientes que puede tener una batida, ¿verdad? Y todo esto en un blender, ¿verdad? Claro. En, en, se puede Se puede, puede mezclar muy bien y la gente se sorprendería si no han intentado hacer una combinación como esta, como muchos de los sabores que quizás les parecen un poco extraños, como el del cayenne pepper, por ejemplo, uh -huh. o la espinaca, que la gente muchas veces dice, ah, a mí no me gusta mucho la ensalada, las cosas verdes. Eh, tenemos que, que, que, que trátenlo, le, le, los invitamos a que lo intenten, sí. porque muchas de, estos, de, estos, de estas cosas, especialmente con las frutas, se cancelan, eh, y es un batido, son muchos los ingredientes que yo uso para hacer muchas de las batidas que me gusta muchísimo, porque no hay, no hay que tener artritis reumatoide para, para comer saludable, ¿verdad? Claro. Y para, para hacer una dieta antiinflamatoria es beneficiosa para muchas cosas. Lo Igual con el con el eh, turmeric o el cúrcuma, que se ha puesto muy de moda, especialmente dentro de, lo, de los círculos de pacientes con artritis reumatoide y condiciones antiinflamatorias, eh, eh, debo decir, importante quizás... Hablarle un poquito a la gente de cuánto deben consumir, porque es una de las preguntas que nos hacen mucho. ¿Cuánto debemos consumir de cúrcuma o de turmeric cada día para, para incorporar eso como un buen antiinflamatorio dentro del tratamiento? Se recomienda aproximadamente 500 miligramos eh, dos veces al día, eh, que eso pues ya viene de verdad, eh, quizás puede ser utilizarlo como especias o quizás ya en tabletas. Dentro del cúrcuma, como usted menciona, pues está lo que es el curcumina, eh, que es el, el componente activo del cúrcuma y se ha evidenciado que es un potencial antioxidante tanto como la vitamina C como la vitamina E. Si es bien importante que consultemos con el médico cuál es la dosis específica para evitar cualquier tipo de quizás de interacción que pudiese tener con algún tipo uh -huh. de medicamento, pero es una especie bien versátil que podemos utilizar ya sea para nuestros vegetales, ya sea para nuestros batidos, ya sea para nuestros guisos, nuestras ensaladas, eh, y es un potencial antioxidante y de igual manera antiinflamatorio. Y igual nos queda poco tiempo, pero rapidito, porque la gente siempre nos pregunta uh -huh. mucho sobre detox, cómo, cómo quizás hacerlo y, y si es realmente algo recomendable. La realidad es que siempre tratamos de mantener un balance y que haya una variedad en el consumo de los alimentos. Una alimentación alta en frutas, vitaminas, verdad, frutas y, y vegetales llevan a que el mismo cuerpo desarrolle un proceso de desintoxicación. Es bien importante tratar de limitar o evitar lo que es el consumo de las harinas, eh, las grasas, principalmente las grasas rojas o los embutidos, las azúcares... Eh, esto pues sí nos genera procesos de inflamación y pues todo esto nos conlleva una exacerbación pues, de todos los síntomas. Importante información eh, de la cual vamos a seguir hablando en, los, en todos los demás programas de nutrición para que la gente pueda aprender más sobre esto. Agradecemos eh, ciertamente a la, a la licenciada Gracias. por estar con nosotros hoy, por estos consejos y recomendaciones y ahora hacemos una pausa y continuamos con más expertos en salud. Para continuar, los invito a ver un pequeño video que preparamos para que usted conozca a nuestras siguientes invitadas. Así es, continuamos con esta radiografía de la artritis reumatoide en Puerto Rico. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de la Fundación FER? Una fundación que ha estado por 11 años en la isla apoyando a los pacientes con eh, artritis eh, reumatoide y otras enfermedades reumáticas. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, que se ha caracterizado por auspiciar importantes iniciativas a favor de los pacientes con artritis eh, y donde su fuerza mural... Eh, indiscutible ha sido clave para valer los derechos de los pacientes en el ámbito de la reumatología a través de la gestión de múltiples proyectos con el fin único de mejorar su calidad de vida. Hoy nos acompañan eh, justamente su directora ejecutiva, la profesora eh, Grisel Lugo, profesora, le llamamos de muchas formas a Grisel Lugo, eh, <ríe> compañera, amiga, hermana casi, porque para, para los que nos escuchan y nos ven también, eh, yo llevo muchísimos años trabajando con Grisel, nuestra historia va mucho más allá de la Fundación, pero para los que no lo conocen, yo presido la Junta de Directores de la Fundación también eh, por muchos años y he estado ahí desde el inicio, eh, así que para mí es, es muy personal esta, este programa porque es lo que vivo día a día y la Fundación es mío, uno de mis otros trabajos, uno de mis tantos sombreros que me pongo, ¿verdad?, eh, con Grisel, Grisel que hace un trabajo espectacular para la fundación, sin ella la fundación no corre ciertamente, y también tenemos a Abimari Rodríguez, paciente de artritis reumatoide, con, eh, que contribuye también con la, con la fundación y que nos va a estar hablando de algo muy importante hoy en día, bienvenidas ambas. Gracias. Eh, Grisel, quizás nos puedas eh, hablar un poquito eh, sobre... Eh, desde el punto de vista de la Fundación, ¿verdad? Las necesidades quizás más apremiantes o las cosas que necesitan quizás más eh, los pacientes con artritis reumatoide según lo percibe dentro de la Fundación Fer. Sí, eh, definitivamente los pacientes eh, que se acercan a nosotros siempre tienen alguna necesidad adicional en términos de información, más que nada, ¿verdad? Y básicamente lo que requieren es que como están recién, en algunos casos recién diagnosticados o llevan un diagnóstico desde hace tiempo, pero están confundidos, necesitan ese apoyo que nosotros le proveemos con nuestra eh, información, con educación. Además de eso, por supuesto, pues eh, les guiamos en cualquier pregunta que tengan relacionado con su tratamiento, con que con las cosas que requieren esa, esa atención inmediata. Así es que, eh, pero principalmente nuestro eh, nuestra misión es apoyar a ese paciente con condiciones reumáticas, pues para que tengan una vida saludable, activa y productiva, que es la misión de la Fundación. Ciertamente. Y, Bimari, desde tu punto de vista, ¿verdad? Eh, y con el ejemplo que has visto de la Fundación FER, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese acompañamiento de los pacientes con artritis reumatoide siendo. Eh, ciertamente tu paciente también de artritis reumatoide, en, en, por estas instituciones en Puerto Rico, no solamente por la, por la fundación, sino las instituciones en general en Puerto Rico. Bueno, el enlace de Fer con los pacientes así es primordial. Muchos de los pacientes solamente conocen la parte médica, la parte dónde ir, dónde un médico, dónde buscar un médico. Muchas veces no lo saben, muchas veces no saben que es un reumatólogo al que tienen que ir. Ellos piensan que en montones de médicos antes del reumatólogo y a través de Fer y me pasó a mí cuando empiezo con este proceso de bregar con mi con mi enfermedad que desconocía por completo, eh, ¿dónde puedo buscar un grupo de apoyo? Fer es un grupo de apoyo, o sea, es un grupo. ahora los grupos de apoyo no es usted sentarse con un grupo de personas a conversar, se puede hacer todo de manera este, interactiva y, y esto es Fer, o sea, usted sencillamente los sábados se puede sentar por la mañana a ver un programa de media hora interesantísimo de cosas que usted desconocía y, es, y en eso se convierte, se convierte en este grupo de apoyo en cosas que desconocemos y en estas enfermedades, pues, que es tan complejo y es tan, este, eh, eh, diverso. son tantos tan diversos, tantos médicos y tantas cosas que tienen que entrar a trabajar con, con el paciente. Y Fer nos provee, en el caso de Fer nos provee eso. Eso Fue es importante lo que, que, que, que, que la gente lo, lo sepa, que en la fundación se le da apoyo al paciente en, en, en, de, de, de muchas formas, ¿verdad? No solamente a través de las redes sociales, a través del programa de radio semanal, eh, que Grisel conduce, por cierto, todos los sábados, eh, por, por mucho tiempo ya, y como dice Bimari, le ofrecen esas herramientas de educación y, y de apoyo a los pacientes que tienen eh, artritis reumatoide y otras y condiciones. Y todas las condiciones reumáticas. Todas las condiciones reumáticas, correcto. Eh, Grisel, también si hablamos de los retos de los pacientes y que padecen esta enfermedad y, y todos los obstáculos que podrían tener, por ejemplo, en su desarrollo profesional, en el ámbito laboral, y ya vamos a ir hablando un poco de, lo, de, de, de cosas que Bimari que conoce muy bien. ¿Qué, ¿Qué cosas nos podrías hablar un poco bueno, sobre eso? Bueno, eh, yo diría que son muchísimos los, los obstáculos y los retos que tienen una vez que se diagnostican, una vez que se dan cuenta de que tienen una condición crónica que no se cura, que va a ser para el resto de sus días y que tienen ese reto de mantenerse saludables dentro de ese diagnóstico, ¿verdad? Eh, pero yo diría que aquí en Puerto Rico primordialmente el mayor reto es el acceso al tratamiento porque hay una situación, eh, yo diría, burocrática en el aspecto de que cuando ese, ese paciente va al médico se le receta, un, por ejemplo, un biológico y para que pueda obtener ese medicamento tiene que pasar por tantas y tantas cosas que al final a veces hasta se rinden y no no van, no van no lo hago, es que me da tanto trabajo que no lo puedo hacer. Así es que yo, yo entiendo que ese es el número uno dentro de la lista de eh, la cantidad de retos que pueda tener cualquier paciente reumático. Y lo, y, y lo importante de ese comentario, porque es lo que vivimos día a día, ¿verdad? Y Mari lo entiende muy bien como paciente, yo lo entiendo muy bien como reumatólogo, ¿verdad? El conseguirle el tratamiento adecuado para los pacientes no es tan fácil. Eh, hay que pasar muchos procesos. Eh, y, en, y en ese proceso es importante y yo creo que es un trabajo importante de la Fundación empoderar a los pacientes darle las herramientas eh, necesarias muy la bien. educación necesaria para que también puedan exigir verdad y puedan comunicarse quizás con su seguro médico y con todas las demás personas envueltas en ese proceso para poder decir esto es lo que necesito y por qué verdad que es un proceso que, que tenemos que hacer los médicos de inicio pero en el cual el paciente se puede envolver de forma muy efectiva no. El paciente definitivamente es una clave importante porque el paciente... En otra situación, por ejemplo, un paciente diagnosticado de otra condición, a lo mejor va a la farmacia, obtiene su medicamento y ya se fue para su casa con el medicamento. En este caso, a lo mejor necesita mucho más que eso y el paciente definitivamente tiene que involucrarse en ese proceso, posiblemente algún familiar se tiene que involucrar en ese proceso si el paciente no sabe cómo hacerlo, así es que es un poquito más complicado. Sí, y para los que no conocen quizás o no entienden por el porqué de este proceso tan difícil, es más difícil quizás para este tipo de condición, igual que otras condiciones donde se requieren biológicos, medicamentos especializados, porque son medicamentos que, es, que son inyectables o medicamentos que se ponen por vía intravenosa por lo cual son no van a una farmacia regular van a una farmacia especializada son medicamentos muy costosos o sea que, que el proceso es un poco distinto a cuando uno receta una una tableta uh -huh. en, en muchos en muchas ocasiones y se vuelve un proceso en el cual todo el mundo tiene que estar eh, mucho más envuelto eh, igual eh, ese tipo de envolvimiento que, que es necesario para estos pacientes con condiciones crónicas, especialmente hoy que hablamos de artritis reumatoide, requiere que el paciente tenga un seguimiento adecuado, que se adherente al tratamiento y que esté envuelto y que se haga sus laboratorios y que, que podamos seguir esto de forma continua y ver, ver que todo está bien. Por eso entonces a veces también tenemos problemas eh, en, en el ámbito laboral, los pacientes tratando de tener el tiempo necesario para mantenerse saludable, y por eso también es importante discutir el, el, el leyes como la ley 28 del 2018, Correcto. que Vimaris Maris conoce muy bien y que me gustaría que, que le hablaras un poquito uh, al público sobre lo que es la ley y cómo ayuda a, a, y protege a los pacientes con condiciones como artritis reumatoide. Sí, Oscar, esta ley, esta ley 28 se aprobó el, en enero del 2018, y esa ley es una ley para pacientes con enfermedades catastróficas que los cobija. Y la ley lo que le da son seis días adicionales de enfermedad a los que ya ellos tienen derecho en, dentro de su, de, de, de su empleo. Eh, los pacientes, eh, las personas regularmente tienen una licencia de enfermedad y una licencia de vacaciones que se acumulan eh, a lo largo de un año dentro de un empleo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando las personas eh, padecen de una enfermedad catastrófica, el periodo que se, te, se tiende a usar para citas, para eh, periodos que estás en la casa eh, enfermo, no necesariamente tienes que estar en un hospital, es más extenso que el de una enfermedad regular. Eh, y esta ley lo que le provee al patrono es se, al empleado seis días adicionales que usted pueda utilizarlos eh, durante el año cuando se le acaben sus días regulares de enfermedad. Eh, ¿Qué pasa con esta ley? Eh, provee al patrono el beneficio y al empleado de que el empleado no se queda sin cobrar y el empleado no tiene que pasar a utilizar o una licencia sin sueldo o agotar todos sus días de vacaciones, que es lo que regularmente pasa, se te acaban tus días de enfermedad y tú tienes que pasar a utilizar tus vacaciones, se te acaban tus vacaciones y ahí pasamos a una licencia, de, eh, una licencia sin sueldo. Esta, por lo menos esta licencia les da la oportunidad al empleado de que si se le terminan sus días regulares, y cuando hablamos de días regulares, esto es bien variado, eh, todas, eh, los empleados un empleado gubernamental no acumula lo mismo de licencia de enfermedad que un empleado de empresa privada, un empleado de jornada parcial no acumula lo mismo que un empleado regular, y los empleados que fueron contratados después de la reforma que hubo laboral tampoco acumulan lo mismo que un empleado que está en la misma empresa desde hace muchos años. Eh, es importante que esta licencia eh, de estos seis días no se acumula eh, al final de año. Si usted no los utilizó durante ese año calendario, el año que le sigue comienzan seis días más que usted puede utilizar, pero los que quedaron del año anterior, si no los utilizó o quedó algo, un día, dos, tres, esos días eh, se, se pierden. Al igual que si usted se va de la del empleo, esos días no se pagan como parte de una liquidación y esos días tampoco se pueden con, si, se considera tiempo trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando usted le hace la evaluación anual para ver si usted trabajó el año completo, para ver si usted eh, es candidato a el bono, vamos a poner el ejemplo, ese tiempo es trabajado, no porque usted estuvo separado del empleo ese tiempo por enfermedad, eh, se le considera que no trabajó. Otra área importante dentro de la ley es que el empleado tiene que tener más de 130 horas eh, en su jornada mensual o empleado regular eh, de jornada completa, para poder disfrutarlo y tener haber tenido un, el año trabajado completo, los 12 meses, para poder disfrutarla. Si el empleado entra nuevo a la empresa, pues obviamente no puede disfrutar de esta licencia hasta que cumpla un año. Una de las partes más importantes dentro de esta ley es que es, es el empleado el que se tiene que hacer responsable por hacer valer sus derechos. La empresa tiene que conocer cuál es la ley nueva que entra, pero si el empleado no la solicita para hacer uso de ella, pues el patrono sencillamente puede decir, pues el empleado no le interesa, el empleado no la conoce y esa parte es bien importante. ¿Cómo usted hace valer esta ley? La certificación médica es bien importante. ¿Por qué? Porque si estamos en una empresa de muchos empleados el empleado, el patrono no va a conocer cuál es el padecimiento de cada uno de los empleados. Eh, usted tiene que solicitarle a su médico una certificación médica y el patrono le puede solicitar a usted que usted renueve esa certificación médica anual. ¿Por qué? Porque en el caso de algunas enfermedades cubiertas dentro de esta ley, que son las enfermedades catastróficas que dentro de la ley de ACES, eh, hay enfermedades que pueden llegar a curarse como lo que es un cáncer. O sea, pensamos que eso no puede pasar y sí. Este, hacer, hoy, día, pues, hoy día, sabemos que muchas personas eh, logran sanarse y, de esa enfermedad. Y lo importante de, de, de que lo que dice Bimari es que estén, eh, traten de educarse lo más posible sobre, sobre esta ley, porque como, como ella muy bien dice, eh, ustedes tienen la potestad y deben empoderarse para exigir, ¿verdad? sus derechos que los cobijan. Eh, ya no nos queda mucho tiempo pero ya luego quizás podemos nos queda guito en la próxima sección para hablar de cómo la fundación se envuelve con este tipo de cosas también así que le agradecemos a ambas por estar aquí darnos esa información especialmente para la gente que nos escucha que es tan importante eh, así que ahora pasamos a una breve pausa y regresamos con más expertos en salud Estamos aquí de vuelta en Expertos en Salud con nuestro panel de invitadas en el día de hoy para hablar de, de recapitular verdad, y hablar de otras cosas importantes eh, antes de concluir el programa. Y primero me gustaría eh, empezar con, con D'Angeli y, y con la doctora. Primero con D'Angeli, dándole las gracias por estar aquí, eh, diciéndole al público que nos ve que la pueden seguir a ella también en sus redes para que tengan vean cómo un paciente joven con artritis reumatoide tiene unas expectativas positivas, ¿verdad?, hacia la vida y, y sigue superándose, logrando sus metas. Y me gustaría que D Angeli nos dijera eh, sus últimas impresiones sobre, sobre la artritis, quizás recomendaciones para la gente joven que nos escucha y cómo, y cómo la, igual la, la importancia de esa relación eh, con la doctora para, para, para moverse hacia el frente, ¿verdad?, Hacia el, hacia el futuro de forma positiva. Miren, yo creo que lo más importante es que al momento que tengas ¿verdad? algún tipo de síntoma eh, o que, que tengas la mínima duda, sospecha de que puedes tener algún tipo de condición, es obviamente salir corriendo a, a, al doctor eh, y verificarte. Y, y no por tener una condición como esta, de artritis reumatoidea, cualquier tipo de condición eh, ¿verdad? Que, que se tenga, la vida se acaba, uno sigue y busca la manera y, y, ¿verdad? y siempre van a haber opciones. Eh, para uno pues poder tener una calidad de vida, que es lo importante, calidad de vida. Y obviamente, definitivamente lo dije ahorita, eh, la importancia de, de encontrar un médico o un doctor que, que te haga sentir cómodo, que te dé la confianza eh, y que definitivamente al momento que tú llegues a donde el doctor sepas que esta es la persona que puede, que puede, que puede ayudarme a salir adelante, de verdad, de, de, de batallar con cualquier tipo de condición que esté afectando, en este caso pues artritis reumatoidea, yo la recomiendo a ojos cerrados, ella lo sabe, así que yo estoy súper agradecida con ella. Doctora, y, sí. y, y yo creo que <risa> la, es importante ahora pasar a la doctora, eh, ciertamente eh, ya con, esa, con esa, esos comentarios tan bonitos de, de, de tu paciente, ¿qué le puedes decir eh, a, a, a las personas, especialmente a los pacientes con artritis reumatoidea? Sí, bueno, lo primero es que tener el diagnóstico, como dice muchas veces D Angeli, no te define, no te limita. Eh, yo creo que la relación médico-paciente es sumamente importante porque si tú no confías en tu doctor, no vas a confiar en las recomendaciones de tratamiento. Y sí sabemos que la parte emocional tiene mucho que ver con estas condiciones. Eh, la, la mente positiva, el tener un, un, una visión positiva al futuro, es, que es lo que realmente te va a hacer eh, mejorar y, y creer en el tratamiento, porque no todo es tratamiento, ¿verdad? Está la parte emocional, está la parte de dieta, está lo que le llamamos el mindfulness, ¿verdad? Este, así que eso es sumamente importante. Siempre le digo a los pacientes, eh, tienes que uh, de, luchar por tus derechos. A ti nadie te va a decir, haz esto, siempre uno tiene que luchar por lo suyo. Y siempre pienso que, mira, siempre hay un doctor para cada paciente y esa relación es muy importante. Muy, muy importantes palabras porque ciertamente sí, sí hay una, hay un, esa relación es importantísima para que el paciente se sienta cómodo con este proceso, ¿verdad? Que, que es un proceso a largo plazo porque esta enfermedad no tiene cura. Y estamos aquí de vuelta en Expertos en Salud en este último segmento con nuestro panel de invitadas en el día de hoy, eh, importante educarse y apoderarse, ¿verdad? Porque en ese apoderamiento hace, ese empoderamiento, debo decir, hace que uno pueda entonces eh, eh, tener la motivación para buscar más información, para educarse más y también para uno conocer sus derechos. Y por eso le pregunto a Abimari, ¿verdad? Eh, y y, le, y le, so, te, te, solamente más que preguntar, eh, te pido que, que quizás. Entonces, los últimos comentarios de la ley y, sobre todo, eh, decirle al público dónde pueden buscar información, porque la ley es extensa, ¿verdad? Para que puedan seguir aprendiendo un poquito sobre eso. Sí, la ley es bien fácil de buscar solamente con, en, la, en su plataforma favorita. Usted en Google puede entrar. Eh, Ley ley de enfermedades catastróficas y automáticamente la primera ley que le sale es esa, ley 28 del 2018. El año es bien importante porque pueden haber muchas leyes 28, pero es bien importante de que la tengan accesible, de que lean cuáles son las enfermedades catastróficas que cobija la ley. Son las mismas de ACES. Eh, esto es importante porque dentro de las enfermedades reumáticas la ley cobija tres enfermedades reumáticas y esto es, bien, es, es algo bien serio. Eh, otra de las cosas es que es bien importante recuerden, la certificación médica, su médico no puede estar pendiente de qué usted necesita en cuanto a documentos, eso es responsabilidad del paciente y por eso los exhorto a que tengan siempre esa comunicación directa con su médico, que le soliciten ese tipo de documentos, es una certificación anual, después renuévela búsquela siempre en una fecha en específico para que usted sepa que todos los años tiene que refrescar el documento en su trabajo, no espere pasar por la emergencia o que su doctor se lo diga porque como usted son cientos de pacientes que ellos tienen y realmente es responsabilidad del paciente buscar este tipo de ayudas y, eh, las leyes se crean para que las utilicemos no para dejarlas ahí este, muertas. y esto es una ley bien importante que, que ha calado mucho y muchas personas aún no la conocen ciertamente eh, para los que nos escuchan y nos ven, eh, busquen un poquito más sobre la ley, aprendan y utilicen la verdad, aboguen por sus derechos, ciertamente eso es importante, Y por último eh, le quiero preguntar a Grisel Dos cosas. Primero, brevemente, cómo la Fundación se envuelve en este tipo de, sí. de, de iniciativa y por último, eh, cómo la gente puede eh, eh, conseguir más información, no necesariamente de la ley, sino de, de todas todo. estas cosas, ¿verdad? A través de la, de la Fundación FER. Sí, es importante que sepan que la Fundación tuvo una participación importante, crucial en la ley eh, 28 de 2018, porque fuimos consultados. Y la Fundación proveyó información de las enfermedades que se entendían que necesitaban ese tiempo adicional, esa eh, capacidad de ese paciente poder sentirse que tenía esos días disponibles y que no iba a perder dinero, que no iba a perder su trabajo. Eh, así es que fuimos parte importante de esa ley y nos enorgullece muchísimo que haya sido así porque eh, le estamos dando ese ¿verdad? ese apoyo a los pacientes. ¿Cómo se pueden eh, comunicar con nosotros? www.fundacionfer.org. Estamos en todas las redes sociales y tenemos un canal en YouTube en donde pueden conseguir todos los videos de los programas de radio que son los sábados a las 8:30. y 30. Hablemos de reumatología con Fundación Fer. Todos los temas que ustedes se puedan imaginar y otros más los van a encontrar en el canal de YouTube de la Fundación, Fundación Fer. Así es que no hay excusa, un paciente educado es un paciente capacitado. Así es que tienen la oportunidad de educarse con todo lo que nosotros le podemos ofrecer. Gracias a Grisel y gracias a todos eh, a nuestros invitados por su importante intervención. ...en esta radiografía que hemos hecho sobre la artritis reumatoide en Puerto Rico... ...y recuerde, eh, recordándoles a todos, a los pacientes, que es importante que cuiden de su salud... ...y que ante algún evento inesperado siempre deben acudir eh, a su médico de confianza... ...para atender los signos y síntomas. Nosotros los esperamos la semana entrante en otra edición de este programa que promueve la calidad de vida el conocimiento en medicina y salud pública, expertos en salud.